Para ello voy a utilizar, como digo, la librería TEDgen, que se puede encontrar en esta página web. Se puede descargar y también tenéis en el aula virtual. Básicamente convierte todos estos triángulos en tetraedros, porque es la figura geométrica digamos, equivalente al triángulo, pero con una dimensión más. De tal manera que voy a, a convertir este fichero de STL en triángulos. Para ello necesito abrir una ventana de, de consola para poder ejecutar el programa. Bien, tengo aquí abierta eh, la consola en la carpeta donde tengo el fichero de envolvente. Lo que voy a hacer a continuación es ejecutar el comando de gen-p y seguido del fichero que voy a convertir, en este caso envolvente.stl. Si lo hemos hecho bien, se van a generar una serie de ficheros, ¿vale? Que nos da información, esos son los ficheros generados, envolvente, punto node, L, face, edge, SMesh, ¿vale? Y tenemos 12 puntos de mallado, 12 tetraedros, 34 caras, etc. De estos ficheros, los que nos importan son el de elementos y el de nodos. El de nodos nos proporciona la posición de cada uno de los vértices de la envolvente. Y el de elementos lo proporciona la información de cada uno de los tetraedros. Vamos a ver en el editor qué aspecto tienen estos ficheros. Bien, ese es el fichero de los nodos, ¿vale? Tal cual nos lo ha convertido el programa TetGen El fichero es un fichero ASCII que nos dice que tiene 12 nodos y que son coordenadas tridimensionales. Cada uno de los nodos está numerado con un índice que va desde 1, en este caso, hasta 12. A continuación, vienen las coordenadas X, Y y Z de cada uno de los nodos y, como digo, estos nodos son los vértices de los tetraedros, por lo tanto, de la envolvente, envuelve a, la, a la set vale Bueno, aquí hay un pequeño, un pequeño matiz y es que cuando hemos convertido... Cuando hemos calculado esta envolvente STL y luego le hemos aplicado TGEN, no había opción para intercambiar las coordenadas I y, y Z. De tal manera que en este caso las coordenadas Z son las que van desde prácticamente 0, pasando por 5, hasta 10. Mientras que en el objeto recordar que sí estaban intercambiados. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro fichero de nodos tiene de manera desordenada, las coordenadas de los vértices, de los, de los nodos. Eh, y esto habrá que tenerlo en cuenta al cargar este fichero en Unity, ¿vale? Que la coordenada que aquí llama I, que es la segunda, en Unity va a ser la coordenada Z. Y lo que aquí es la coordenada Z es la coordenada I en Unity, ¿vale? Bueno, fijémonos que están todos los nodos numerados. Si yo ahora voy al fichero de los tetraedros... Voy al fichero de los tetraedros, me dice que tiene 12 tetraedros que se componen de cuatro vértices, obviamente los, las cuatro esquinas del tetraedro. El primer elemento es el número de tetraedro, por lo tanto estará numerado de 1 a 12. A continuación vienen cuatro números, que son los índices de los vértices según están en el fichero de nodos, ¿vale? Luego esto también se puede tener en cuenta. Bien, una vez que tenemos esto, ahora vamos a crear un proyecto vacío en Unity. Bien, ya tengo aquí Unity. Lo que voy a hacer es eh, ir a la carpeta de escenas. Ya sabéis que me gusta cambiar el nombre de la escena, me de sample scene la voy a renombrar como escena1, decimos que sí, y a continuación en assets voy a crear dos carpetas, una una carpeta que va a ser una carpeta, a ver, la carpeta de objetos, objects, que es donde voy a colocar eh, todos estos objetos eh, geométricos que he generado y luego, como siempre, para que las cosas estén limpias y ordenadas, una carpeta de scripts, que es donde estará toda la información. Bien, lo que voy a hacer es crear eh, o, o traerme a la, a la carpeta objects, me voy a traer el fichero OBJ y los ficheros de nodos y elementos de los tetraedros. El problema es que para poder leerlos bien desde Unity hay que cambiar la extensión a estos ficheros eh, el de elementos y el de nodos para que sean txt. Bien, eh, desde el explorador de ficheros en mi sistema operativo pues he hecho la transferencia de los ficheros y ya los tengo aquí, el objeto y los dos ficheros, ¿vale? Como digo, con extensión txt. Bien, voy a hacer lo siguiente, voy a, eh, a arrastrar el objeto y lo voy a colocar en mi escena, ¿vale? Ese es el objeto. Lo que he llamado antes el asset. Voy a comprobar que su posición es 0, 0, 0 y en principio dejamos la rotación y la escala tal cual. Es muy importante lo que voy a hacer a continuación. Si yo selecciono de nuevo el objeto, es importantísimo que activéis la propiedad read, write, Enable. ¿Para qué? Para que, y luego le damos a apply, aquí abajo. ¿Para qué? para que podamos acceder al mallado de este cuerpo a través del código, ¿vale? Aquí tenemos el mallado, veis como efectivamente hay un corte en la mitad del objeto, entonces necesitamos poder acceder al mallado para luego dibujarlo, de tal manera que si no se activa esa propiedad no vais a poder hacerlo. Bien, a continuación también es importante darse cuenta de que cuando eh, incorporamos un fichero OBJ a una escena, se crea a la vez con un GameObject principal y un GameObject hijo, ¿vale? Este GameObject se llama Asset, que es como llamamos a esta componente en 3DS Max, ¿vale? ¿vale? De la manera que ese es el nombre que va a aparecer aquí. Y vais a trabajar con las dos, no, no borréis el hijo, es importante que estén, estén los dos. Bien, por otro lado, como siempre, voy a cambiar la posición de la cámara... Selecciono la cámara y simplemente la posición recomendada, Por vosotros podéis cambiarla, por supuesto. Yo voy a colocar la cámara en menos "-11", en X, 1 para en Y y menos "-20", en Z. Y por otro lado voy a establecer una rotación de 30 para el eje Y. De tal manera que veis aquí abajo en la escena tengo ya eh, la caja en la parte central de la escena de juego con lo cual se ve muy bien, estamos viéndola un poquito desde abajo. Lo que voy a hacer a continuación es eh, incorporar un objeto, un GameObject, que va a ser el que me establezca los puntos fijos, aquellos que no se mueven. En principio lo voy a crear como un cubo y lo voy a llamar Fixer. Todos aquellos nodos de la envolvente que estén dentro de este Fixer van a permanecer inmóviles. ¿Qué voy a hacer con este fixer? Lo voy a colocar en la posición 2,8 en X, a continuación también en Y 10,2 y en Z lo dejo a 0. Y por último, la escala la voy a modificar y voy a establecer 2 en X, 2 en Y y 8 en Z. Con lo cual... Aquí vemos, efectivamente, podemos ver, hacernos una idea de que está introduciendo o, o está abarcando los vértices de aquí de arriba a la derecha. Luego, esos son los, los puntos del de objeto que van a estar colgando, van a estar fijos y el resto va a estar balanceándose como un columbio, Vale. Entonces, a continuación, como siempre, grabamos nuestra escena y os dejo que trabajéis vosotros. ¿Qué tenéis que hacer? Crearos los scripts en la carpeta correspondiente. Habrá scripts eh, de, de masa muelle, más spring, asociado al objeto. vale De tal manera que aquí tendréis que definir los, eh, los muelles, los nodos, con lo cual tendréis que leer los eh, ficheros de texto que hemos colocado aquí en objects. Habrá que leer estos ficheros, colocar los muelles, colocar los nodos y luego hacer la integración numérica. Bueno, lo dejo para vosotros. ¡Mucha suerte!